Pues, ya estamos a unos escasos minutos de saber qué es lo que va a pasar este 2018 en cuanto a las nominaciones del Oscar. A mí me encanta esta nueva forma de hacer las cosas porque pues, se le quita un poco la parafernalia de lo que era antes. No es que sea menos glamoroso, es que es más personal. Y bueno, me fascina. Se pierde un poquito de esa emoción de, de, de en vivo del momento, ¿no? Pero, pues, por otro lado, pues también se emociona que, por ejemplo... Pues yo estoy siendo parte de esto aquí desde la sala de mi casa Muy cantadas de algunas nominaciones Lo que estoy esperando ya eh, es que pues le digan a Guillermo del Toro que está nominado al Oscar También que, se me que por favor se haga el milagro de que The Florida Projects también esté nominada Porque a mí me gusta muchísimo Nunca entendí qué pasa con Get Out Déjame salir, no, ent no, no entendí la película, no conecté Pero pues... Una revelación que a muchísima gente Muchísimos críticos le esté gustando bastante Muy emocionado para ver si pues, Bueno, o sea, no, no quiero sonar fanfarrón, ¿no? Pero pues eh, Coco va a estar aquí Remember Me también va a estar aquí eh, ¿Qué otra cosa estoy esperando con locura? Espero que Armie Hammer por fin logre una nominación al Oscar Creo que es un, un gran actor Que le pesa ser bonito Siendo que hizo un gran papel en... en una película de Call Me By Your Name. Pero la verdad es que actor de reparto, eh, ac actor de soporte, es, en este año lo siento muy, muy competido. Creo que es de las más competidas de las cuatro categorías interpreta interpretativas. Sí, y pues bueno, ya, 20 segundos, a ver qué pasa. ¡Qué emoción! ¡Ah! Y bueno, ya, 5, 4, 3, 2... ¡Uno! ¡Ah! Pues me agarraron Y aquí estaba yo ya gritando de los nervios Y emocionado Y que no, que otros dos minutitos más Pero pues bueno, ya estamos llegando ¡Ay! Me siento como un, un niño que creció en mi casa Que se llamaba Mauro Que era nerviosito y se hacía siempre así ¡Ay! Así me siento ahora también ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya casi! Otra vez Ya, ya empezó Ay, esa canción me encanta. 90 años celebrando el Oscar. Hoy oh, se me quebró la voz. Good morning and welcome to the nominations for the 90 Academy Awards. I'm John Bailey, governor of the Cinematography branch and president of the Motion Picture Academy. Presidente honorable. Remarkable... Me gustaba más cómo lo hicieron el año pasado que, que era como la la experiencia de los que ya habían estado nominados. Ahorita le están haciendo así como más a la Faramaya. Faramaya, si eres de Veracruz, sabes a lo que me refiero. Original score, ok. Esto me emociona. Dunkirk, cuál, ok. Perfecto, Alexandre Splat, Star Wars, The Last Jedi. Star Wars. And three billboards outside. Eso me sorprende. Phantom Thread. Johnny Greenwood. ¡Wow! Pues en la segunda parte, pues, que vienen los nombres importantes de los actores, de los directores, las películas que están compitiendo. Eh, me, me sorprende eh, el hecho de, de que películas como eh, Victoria y Abdul... Hayan tenido tantas nominaciones Yo esperaba de hecho menos y ¿Será esto así como que nos están dando a entender Que igual ya hasta puedo lograr Una nominación actriz O una nominación hasta de mejor película? ¿Quién sabe? Probablemente Estoy muy contento por el momento De los logros En categorías técnicas, claro Pero de todas maneras es un logro De esta película fantástica Baby Drive Y, y ya, ya va a empezar ¡Ah! Uy, me la hacen de emociones. What Actriz de soporte. Mary J. Blige. Mary J. Blige, muy cacareada Allison Janney. In Allison Janney, mi favorita, espero que gane. Leslie Manville. In Phantom Thread. Leslie Manville, esa es una sorpresa. Laurie Metcalf in Lady Bird. Larry mamá de Sheldon, también se esperaba. Octavia Spencer se convertido en la favorita de la academia. Mm -hmm. El actor de reparto. Willem Dafoe. Me encanta, espero que gane mi favorito. Woody Harrelson. También me gustó, pero con esto Army Hammer se queda afuera, creo. Mazarin. Richard Jenkins, la forma del agua, fantástico papel, personaje muy bonito también. Christopher Plummer Después de toda la polémica y Sam Rockwell Ay, Army, te amo, espero ya será en otra ocasión, papi. Besototes. Original song. Ok. Mighty River from Mudbound. Mighty River, Mudbound, okay. Mystery of Love from Call Me By Your Name. Mystery of Love from Bayonet, okay. Me gusta. Remember me from Coco. Ah! Remember me, Coco. Stand up with something from Marshall. I don't know that song. And this is me. This is me, the greatest showman. También muy esperada. Los ganadores del año pasado por La La Land, pero mi favorita Remember Me, of course. Best film. Película animada, ¿ok? The boss, baby. Ah. The winner, Coco. Coco, sí. Ferdinand. Ferdinand, mira. And loving, Vincent. loving Vincent. Impresionante, solamente Coco. Bueno, y Ferdinand. De las películas comerciales. Adaptación screenplay. Ok. Guión no adaptado. Cogido by, you by your name. The Disaster Artist. Disaster Oscar. Sanders, Sanders and Michael H. Wilbur. <risa> Weber. Yeah. <Donald risa> Weber. Ok. ¿Cómo he esperado? Logan Scott Frank and James Mangles and Michael Green. No, no escuché, ¿Logan? ¿Molly's Game? Molly's game. ¿Está, espera? ¿Logan la película? ¡Logan! ¡Wow! ¡Qué sorpresota! ¡Wow! ¡Se prepararon los pelos! ¡Qué bueno, Logan! The Big, Sick, Emily Gordon and ¡The Big Sick! super película! ¡Bien bonita! ¡Qué bueno! ¡Get out! Jordan Peele. Get out. Ok. Ladybird, Lady también se esperaba. The shape of Water, Guillermo, of water. And Guillermo del Toro, and Three Billboards. ¿Qué okay, actor? Timothy Timotech, Chalamet, of course, Nene, qué bueno. Qué bueno. Pero así como dicen como la Dragons, Daniel Day Lewis. Okay, habrá que verlo, habrá que verlo. Daniel Kaluuya, que debes estar que ni te la crees. Mira nada más. <ríe> Gary Oldman, el gran favorito. Me falta uno Wow, Denzel Washington, no te lo puedo creer by an in a role. Sally, Hawkins in Sally Hawkins, The Shape of Water Muy esperado, muy bonito también lo que hizo Frances McDormand, la gran favorita Margot Robbie también, qué bueno. Saoirse Ronan, Ronan también. And Meryl Streep, Streep se coló. Mm -hmm. Pues ya yeah, muy cantada todas, ¿eh? Here are the for in A ver los directores. Christopher Nolan, híjole, pues se la de Evan, se la de Eben. Get out. Aquí está la mujer, una mujer, después de tantos años. Ay, Dios mío, Guillermito, por favor. ¡Ah! La sudé, Me dio miedo. Lo dejaron hasta lo último. Me asusté. A ver. La mejor película. Call Me By Your Name. Claro. Luca de, de Ay, ah, pobrecita mujer Lo mejor De esta De, de darla a conocer las listas fue ella Porque no, no le atina a la pobre Pero se lo está tomando con gracia Darkest Hour Híjoles, a mí se me hizo aburridita Vamos a ver otra vez Dunkirk Get out. That, Sean McKittrick, Jason Blum, Edward H. Hamm Jr. and Jordan Peele, producers. Yeah, yes. Edward start, Scott Rudin, Eli Bush and Evelyn O'Neill, producer. <laughs> producers. Producers, sí si no puedo decir bien. Phantom, Phantom Thread. Stella, Una revelación, Daniel pues les gustó and muchísimo. Daniel Luffy. y Christy McCosco Curry. Post. Steven Spielberg pues okay. se vuelve a colar en la lista, no como director, claro, pero The Shape, the shape of Water. Of water. Ah, shape of Guillermito, bien contento por ti. And Three Billboards. ¿Necesita lentes o qué? ¿Por qué lee tan mal? Pues sí hay sorpresas de hecho Sí hay sorpresas eh, Se quedó afuera The Florida Project Que pues era una de las que yo quería más Ay, Tonya también se queda afuera Se me rompe el corazoncito un poco De las dos que me habían gustado muchísimo, ¿no? Pero bueno, pues así es esto. Ay, qué triste estoy con el corazón roto. Bien contento por Logan, me encantó que llegara a su nominación. Eh, mucha gente opinaba que, que era posiblemente la mejor película de superhéroes en la historia. Eh, yo sí creo que es muy buena porque te rompe el corazoncito. Bueno, a mí se me rompió el corazoncito. Creo que era una película que se enfoca en la película menos que en los poderes del superhéroe, ¿no? Y pues bueno, sí, o sea, analizar el ocaso de todo esto que empezó siendo pues la gran aventura de ser súper distinto. Y, y sí, bien contento por Logan. Hay sorpresas, algunas que otras que no me esperaba. Y habrá que ver, Denzel Washington, estoy impresionado por... Ese escandalito que hubo con James Franco, o sea, se ganó el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia y no logró su nominación al Oscar a Mejor Actor por el escandalazo este que hay de, de, de, de los abusos. Pues le jugó mal en un muy mal momento y que se nos cuela el Denzel Washington, tan simpático él, tan buena persona. Pues anda mi cámara medio rejega, pero les estaba diciendo que este año voy a hacer el análisis de las películas pero para los que no queden muy claro no es así como que hay las predicciones y quién va a ganar, no realmente es como un análisis de por qué esta categoría y bueno es algo así como que yo te explico el Oscar de hecho eso como que sería Oscar para principiantes o algo así como Remo te explica el Oscar pero bueno ya veré, ya estaré ocupado con esto y pues que empiece la fiesta del cine que ya empezó desde hace tiempo no pero ahora sí, como oficial a la recta final adiós